En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo entregó su vida Para que todos la recuperásemos Esté siempre con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús llamando a la multitud junto con sus discípulos les dijo El que quiera venir detrás de mí Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonz avergonzará de él cuando venga en su gloria con todos los ángeles. Y les dirá, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no irán antes de ver el reino de Dios que ha llegado con poder. ¿Qué paradoja la que plantea Jesús? ¿Qué preguntas más hondas acerca del sentido de la vida, de las apuestas vitales? ¿En qué es importante jugársela? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que permanece? aunque no siempre sea lo más evidente tantas personas pierden la vida pierden tiempo y a veces muy tarde dicen no valió la pena tanta mezquindad tanta avaricia retener tanto perdón que pude haber regalado pidámosle al Señor que nosotros al modo de Jesucristo el Hijo encarnado sepamos perder Vida donándola a otros En tiempo, en carisma, en amor, en escucha Hay tanto que aparentemente es pérdida Y un día se volverá buena noticia de salvación Démonos gratuitamente, hagámoslo de corazón Como este pastor bueno que nos anima en la oración A Jesús, el Señor, que dio su vida por la salvación de todos